Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo vamos a ver un nuevo sistema de codificación de números decimales. En concreto, vamos a ver lo que se conoce con el nombre de BCD, que traducido eh, sería decimal codificado en binario, o las siglas en inglés significan binary code decimal. Como su nombre indica, básicamente lo que hacemos es tener un número en decimal, la representación en, en decimal, y la codificamos directamente en, en binario. ¿Cómo hacemos esta codificación? Pues vamos a transformar, vamos a convertir, en lugar del número completo, en lugar del valor, como hemos visto en otras representaciones, vamos a convertir cada uno de los dígitos del número decimal uno a uno. Es decir, cada dígito decimal del, de un número va a ser codificado directamente con los correspondientes 4 bits en, en binario con el valor que correspondería a ese, a, a ese dígito. Por ejemplo, si uno de nuestros dígitos es un 2, pues lo que vamos a hacer es transformar, sustituir ese, esa cifra, ese dígito del número decimal que es un 2, lo vamos a sustituir por 4 bits que van a corresponder al valor de, eh, binario de ese número 2, es decir, al 0010. ¿Por qué 4 bits? pues porque como tenemos en decimal tenemos valores posibles desde 0 hasta 9 y el 9 se necesitan 9 bits para codificarlo, por tanto para todos los casos vamos a tener que utilizar 4 bits para poder codificar cualquiera de los números que utilizamos, de las cifras que utilizamos en el sistema decimal. Entonces no es más que un estándar más de codificación de números decimales en el que únicamente vamos a utilizar valores binarios, 0 y 1, ¿ok? Así que también, una vez que tenemos el número en BCD, cada grupo de 4 bits de ese número de BCD va a corresponder a un dígito decimal, es decir, a la inversa. Si tenemos el decimal, el, eh, cada, cada dígito del decimal lo transformamos en, en su valor en binario de 4 bits... Y al contrario, cuando tenemos el número BCD, cada grupo de 4 bits va a corresponder o se podría sustituir, se podría eh, traducir, convertir a su, a su valor en, en decimal. Vamos a verlo más claramente con alguno de los ejemplos. De todas formas, aquí os dejo la tabla que ya deberíais saber, ya deberíais eh, controlar eh, cómo se escribe en binario cualquiera de estos números, pero bueno, la dejo aquí para que la repaséis y, y la tengáis presente. Por tanto, imaginaros que lo que queremos hacer es, o lo que tenemos es el número 927 en, en decimal, en base 10, y lo que queremos es traducirlo, convertirlo a un número BCD. El proceso es tan sencillo como ir convirtiendo cada una de estas cifras de forma individual a su valor correspondiente en 4 bits. Ya lo tengo hecho aquí. Entonces, por ejemplo, las unidades, eran un 7. Pues lo que hacemos es escribir un 7 con 4 bits en binario, que es el valor 0, o es la representación 0, 1, 1, 1. Luego cogemos el 2 y lo mismo lo transformamos a 4 bits, 0, 0 1, 0. El valor 2 en binario es 0, 0, 1, 0, con 4 bits siempre, siempre hay que utilizar 4 bits, aunque este número se pudiese representar con una menor cantidad de bits. Y luego el 9, pues 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? El proceso contrario, si nos hubiesen dado este número, pues lo mismo, tendríamos que haber ido haciendo grupos de 4 bits e ir buscando la sustitución o el valor que corresponde en decimal a cada uno de esos valores en, en binario, a cada uno de esos grupos de 4 bits. Vamos a verlo ya con, con, con un pequeño ejercicio que, que incluye varios ejemplos. Fijaros aquí, pues vamos a hacer primero eh, probablemente el caso más más sencillo, que es, tenemos el valor en decimal y lo pasamos a abcd. El 29, pues lo que tenemos que hacer es coger cada una de las cifras e irla transformando en su valor correspondiente en binario con 4 bits. El 9, ¿qué valor tiene el 9 o cómo se escribe el 9 en binario con 4 bits? Pues se escribe 1, 0, 0, 1. Y ahora nos falta escribir la segunda cifra, el 2. ¿Cómo se escribe el 2 en binario? 0, 0, 1, 0. Entonces en BCD, el 29 se escribe de esta forma. El 103. ¿Cómo se escribe el 103? Pues lo mismo. Cogemos el 3, 0, 0, 1, 1, eso es 3 en, bi en binario. El 0, el 0 son 4, 4 ceros, 0, 0, 0, 0. 0. Y el 1 es 0001. Ya tendríamos el 103 también representado en BCD. Por último, el 99 son dos 9, por pues, tanto las dos cifras, los dos grupos de 4 bits, van a ser 1001 y otro para las decenas 1001. Todo esto en BCD. Ahora, el proceso contrario. El proceso contrario es eh, ir agrupando el número en binario que me encuentro, el número en BCD que me encuentro, ir agrupándolo en grupos de 4. Siempre tengo que encontrar un número eh, múltiplo de 4, porque si no, no tendría todas las cifras del BCD completas. ¿vale? Así que primer, primer ejemplo, este de aquí arriba. Solo tengo 4 bits, así que solo hay un, un grupo de 4 bits, ya sé que ese número en decimal va a va a estar formado únicamente por una cifra. El número 0110 es el 6, por tanto, este valor viene representado por un, eh, o este valor en vez de representa un 6 decimal. Este de aquí, aquí tengo eh, 12 bits, entonces podría hacer tres grupos de 4, que serán estos de aquí, ¿vale? Y estos grupos de 4 tengo que ir transformándolos, traduciéndolos a cada uno de los valores correspondientes. El primero, si os fijáis, es un 3. El segundo, el segundo, si os fijáis, en valor binario, eh, este, el valor de este número binario es 10. Pero un 10 no puede, estar no, no puede ser una cifra de un número eh, decimal. Como máximo, tendríamos un 9. Así que, esto era un, una pequeña trampa, un pequeño truco, que es que este número no es un número BCD. Entonces, por tanto, no podemos representar su valor en decimal porque esto no es un BCD correcto. ¿Por qué? Porque uno de sus grupos de 4 bits es mayor a 9. Por tanto, ya no está representando un número en BCD, ¿ok? Esto no lo podríamos encontrar si ha habido algún error al escribir el número, al transcribirlo, etcétera, etcétera, ¿ok? Vale. El siguiente, tengo 8 bits, entonces son dos grupos de 4, el primer grupo de 4, el menos significativo, el de más a la derecha, es el valor 5, y el siguiente, los otros 4 bits, 0, 0, 1, 1, 1, esto es un 7, esto en valor decimal, ¿ok? Y ya por último, vamos al último. En el último resulta que tenemos 4, 5, 6 bits. Hemos dicho que siempre tenemos que tener un número múltiplo de 4, una cantidad de bits múltiplo de 4, porque cada grupo de 4 representa uno de los, de los dígitos del decimal, del número decimal. Aquí no lo tenemos, tenemos 6, eh, entonces solo podremos hacer un grupo de 4 y ahora nos faltarían aquí bits para completar el segundo grupo de 4. Así que podríamos decir que esto tampoco es un BCD correcto, ¿ok? Entonces, esto también lo he puesto como una pequeña trampa, no es un número BCD, le faltan bits, ¿ok? Imaginaros que sí que hubiesen estado los 4 bits y hubiésemos tenido esto, ¿vale? Dos ceros aquí, por hacer el ejercicio, ¿vale? Para practicar un poco más. En ese caso, pues el menos significativo, el grupo de 4 bits, el Nibel, acordaros, menos significativo, pues correspondería de nuevo al 5. Y el, el más significativo, los cuatro bits más significativos, correspondería al 1. Entonces, en base decimal, esto sería eh, 15. ¿Vale? Aquí hay un pequeño error. Bueno, esto, este 6 se ha colado. ¿Okay? Bueno, y ya para resumir, para acabar con, con, con este tema de los números BCD, ya habéis podido ver que es un sistema que probablemente sea más fácilmente comprensible, quizás para, para cuando uno no está acostumbrado a los valores en en binario, pues les es más fácil ir traduciendo eh, cada uno de los grupos de 4 bits de forma individual y por tanto será más fácil para un humano saber qué número está representado, ¿vale? Pero desde el punto de vista de los computadores tienen cierta, ciertos inconvenientes. El primero es que se pierde capacidad, ya hemos visto que para representar eh, números que... Tradicionalmente necesitábamos poco bits, por ejemplo el 11 pues necesitamos 8 bits, estamos perdiendo mucha información. Esto se debe a que solo utilizamos desde el 0 hasta el 9, estamos dejando eh, 6 representaciones más, desde el 10 hasta el 15, que no las utilizamos para nada. Así que desperdiciamos mucha cantidad de bits, desperdiciamos mucha información. Y otra desventaja que podríamos comentar a nivel interno de un computador es que operar con BCD, o lo que es lo mismo, operar con un sistema decimal, o mejor dicho, construir circuitos que llevan a cabo operaciones con números decimales es más complicado que llevar eh, que construir circuitos que operen números en binario. Operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, etcétera son más fáciles de eh, construir circuitos, que lleven a cabo estas operaciones eh, sobre números binarios que hacerlo sobre números decimales. Así que ahí tendríamos otra, otra desventaja del sistema BCD. Por el contrario, lo que sí que es, o lo que tiene una buena ventaja de, de, de estas representaciones es que es fácilmente trasladable, es fácilmente representable después esa información de cara a los usuarios, de cara a las personas que utilizan los sistemas, ya que hay muchos eh, dis, eh, eh, elementos que muestran la información, por ejemplo displays de siete segmentos, que son estos típicos displays en los que tenemos o que representamos un número con 7 segmentos, por ejemplo el 2 vendría representado así, vale. pues este tipo de displays normalmente nos permiten, hay modelos que nos permiten directamente conectar eh, la entrada en BCD y directamente hace la representación de ese valor. Así que desde el punto de vista de, la, de mostrar la información al usuario sí que son útiles los sistemas o las representaciones BCD, pero desde otros puntos de vista, como en la operativa interna y, y el aprovechamiento de la información, pues no tiene, eh, tiene bastantes desventajas. Y bueno, con esto ya acabaríamos este vídeo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.